¿Me avisas ya? Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Karina Fiorella de mi Academia de Scrap. Bienvenidas. Gracias a Beca por haberme dado el pase. Me ha encantado su tarjetita. Hola, hola, hola. ¿Quién está por ahí? Vilmita. Vilmita, gracias porque siempre me estás ayudando. Anita, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, quiero agradecer a Mega Manualidades por haberme invitado nuevamente a hacer un tallercito. Va a ser un proyecto muy bonito, espero que les guste. Ellos están cumpliendo 13 años, así que estamos felicísimos de celebrar junto con ellos. Eh, yo voy a estar haciendo una tarjeta Xavi Chic, eh, con algunas florcitas, como saben que me gusta. Así que, bueno, esta cámara era para presentarme de frente. Y ahora voy a pasar a la cámara siguiente, que es para que vean exactamente ya el trabajo. Ahí está. Ha salido un poquito de solcito, ¡qué rico! Vamos a disfrutar este sol espectacular que si no más no tenemos. A ver, en mi mesa están viendo los materiales que voy a trabajar. Espero que se esté viendo bien. A ver, me avisan. Voy a tener aquí a una colaboradora que me va a estar diciendo las preguntitas. Hola, hola. Hola, hello. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, Dianita, More. Gracias, bienvenidas. Espero que les guste lo que tengo preparado para ustedes. Así que vamos a empezar con los materiales con los que vamos a trabajar. Hola, hola. <risa> Gracias, chicas. Algo sencillo, pero con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Bien, los materiales que vamos... ¿Se ve bien y se escucha bien también? Sí. Ok. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, les presento los materiales. Vamos a trabajar... Eh, con estos papeles de Mintai. En realidad solamente voy a coger eh, una hoja. Que es la hoja de sus eh, flores tipo... Eh, tipo ya. Pero me encanta este blog. Se lo compré a la señora Vidalina. Eh, ella trae eh, este, esta marca de Mintai. Y cogí la hoja esta de aquí de chavichik. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo es? Por tu página. Mi página, ustedes van a poder ver un sticker arriba de mi, de mi video y se dice mi academia scrap, también va a estar Karina Williamson y Vilmita que son mis eternas colaboradoras ayudándome. Esa es mi página, tengo una plataforma web también de www.miacademiascrap.com. Nosotros dictamos clases todos los meses, así que visítennos. Muy eh, felices de tenerlas a ustedes. Entonces, parte de las tarjetas va a ser con estas florcitas de Xavi eh, Yo ya he ido cortando. Vamos a trabajar también con este, eh, este papel. A ver... Espero que lo puedan ver bien ahí. Este es un papel que yo compré. Eh, se usa mucho para mix media, ¿ya? A ver, no sé si lo logran ver, ahí está el solcito, pero tiene un detallito aquí eh, que es especial que le dicen canvas. Este es el papel, la, el blog que yo compro, ¿no? Son eh, papeles especial, especiales trabajados, ¿no? Con gesso. ¿Ya? O sea, aquí ya no necesitamos echar el gesso, o si quieren también lo pueden echar, ¿no? Pero es un, entre papel y cartulina, no sabría decirles, más o menos de unos 180 gramos, ¿ya? Pero con ese voy a trabajar. Me gusta mucho el acabado del papel y es por eso es que voy a usar este. Gracias, chicas. Por favor, compartan porque eso es lo que pueden hacer por nosotras, compartir. Nosotros alegremente les damos las clases y ustedes nos ayudan solamente compartiendo, ¿ya? Entonces voy a trabajar con este papel tipo canvas. También voy a trabajar con este eh, pasta de textura que es Ranger, ustedes en realidad pueden utilizar cualquier pasta de textura. Saludos desde México. <risa> Gracias. Preguntan, caminas, cómo eh, las puedo pedir por acá? No, en México no podría decirte realmente, pero como les digo, es eh, un papel ya especial tipo canvas. Eh, para Mix Media, yo creo que tendría que ser en alguna, en algunas tiendas en donde venden productos para Mix Media, ¿no? Vamos a trabajar también con polvos de embossing, ahí está, voy a trabajar con el Silver Pear, ¿ya? Eh, ustedes saben que infaltable para mí la diamantina, vamos a trabajar con un poquito de diamantina, puede ser escarcha también, si no tienen escarcha, ¿ya? Eh, para poder hacer el embossing, ustedes saben que tienen que tener esta almohadilla, no, este cojín, esta almohadilla, yo uso el Bersamac, hay en otras marcas, pero yo uso Bersamac. El Bersamac siempre tiene que estar el, o el embossing, tiene que trabajarse con la almohadilla, con eh, los polvos y con la pistola de calor. Ojo que no es una pistola cualquiera, es una pistola de calor, no es una pistola de secar el cabello. ¿Qué y Gracias por los saludos, chicas. Visítenme mi Academia Scrap. Eh, también tenemos un grupo de Scrapeando y Compartiendo con Mis Cari. Ahí dicto talleres eh, eh, online gratuitos. Y por la página de mi Academia Scrap tenemos eh, talleres eh, eh, de pago online. ¿Ya? ¿De qué marca es el Perú? Eh, la marca del, de la pasta de textura es Ranger. Esta de aquí es Ranger. ¿Ya? ¿Y dónde se compra la carne? Eh, yo la he comprado en Tailoy, en, aquí en Perú, en Tailoy, he comprado la cartulina, ¿ya? Eh, otro material que voy a trabajar es este chipboard que me encanta, este es de Silvia Art, es, uh, por favor, busquen la página para todas las peruanas, es una peruana que está trabajando muy bonito sus eh, embellecedores, así que también voy a trabajar este chipboard de ella. Eh, además, vamos a hacer algunas florcitas y vamos a usar... El, el Archival, el Fresh Ultramarine, el Leaf Green y el Pink Peony, ¿ya? Además, algunas plumitas. A mí me gusta mucho ponerle textura a nuestros trabajos. Así que voy a ponerle también estas plumitas blanquitas. No sé si las ven acá. Ahí están. Voy a trabajar con estos troqueles. A ver, les voy a enseñar los troqueles con los que voy a trabajar. Son unas flores bien sencillitas, pero muy bonitas. Estos son los troqueles con los que voy a trabajar. Y aquí están las flores que vamos a pintar. Van a ser sencillas nomás. Algo de pistilo. Acá les tengo todo a la mano. Voy a trabajar también, eh, ya me parece que yo ya les he enseñado estos marquitos. Miren, miren este, este precioso angelito, por Dios. Ya también les he enseñado a utilizar eh, la masilla. Ahorita les voy a enseñar la masilla que uso. Miren qué bonitos podemos hacer nuestros, nuestras molduras, nosotras mismas, sin necesidad de comprar, ¿no? Sin necesidad de comprar podemos hacer bellezas, ya y qué más um, bueno, ah, un stencil ya, me gusta mucho este stencil siempre lo uso, tengo varios pero me gusta siempre este, bueno vamos a empezar, si hay alguna pregunta, mi, mi querida palomita mi hija está por aquí y ella me va a decir qué es lo que necesita, ya ay, por ahí están que me hablan, espero que no me interrumpan Vamos, vamos a, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a todas. Ahí está el grupo también. Bueno, empecemos, chicas, si no se corre el tiempo y este, y ahí, ahí está el problema. Bien, empecemos. Entonces vamos a utilizar esta, este papel que como les digo, a mí me gusta mucho la medida, se las voy a dar, en realidad en Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, en el oficial, están las medidas por si acaso, ¿ya? Diez y medio por 14 y medio, ¿ok? 10 y medio por 14 y medio. Vamos a utilizar esta, este stencil y además esta pasta de textura, ¿ya? Siempre con una pasta de textura utilizar su... ¿dónde puedo conseguir los moldecitos de marquitos? ¿Dónde puedes conseguir los moldecitos de? Marquitos. de marquitos? Bueno, yo les cuento que yo los compro en las cuando hay feria, en las ferias. Pero también los he visto en el mercado central. Desgraciadamente ahorita no, no hay mucho lugar para buscar, ¿no? Pero eh, cuando pase esto de la pandemia, yo creo que ya no va a haber problema de poder ir a buscar ya este ah, ya vamos a poner aquí y vamos a ir echando un poquito de nuestra pasta ya en diferentes posiciones ahí está Gloria dice hola feliz por ver sus clases hola gracias bienvenidas estamos celebrando el aniversario de mega manualidades. Así que estamos contentas. Voy a hacer un poco de mix media por acá. Estoy usando un mat de acrílico que sirve mucho para las personas que hace, hacen mix media. Ya. Ahí está. He puesto un poquito por acá, otro poquito por aquí. Así que un poquito que se... Que se paradito. Ahí ¿Ya? Muy bien. Importante que su stencil vaya de frente al agua. ¿Ya? De frente al agua vaya el estencil. Bien, ahora sí voy a poner por aquí papelito para que no se vaya a manchar. Vamos a bajar por un poquito. Y pregunta, ¿profe, ¿cuál es el proyecto? Es una tarjeta de mix, eh, mix media con shabishik. Un poquito de mix media, porque en realidad. Este, me gusta poner diferentes texturas, ¿ya? Voy a utilizar algo de escarcha, ¿ya? Antes de secar, voy a utilizar algo de escarcha. Vamos a usar este rosadito. Preguntan cómo se llama la pasta. La pasta, aquí está, es una pasta de texturada de Ranger. Ya, pero pueden utilizar en realidad cualquier pasta, de gracias, gracias, acá está, se las dejo aquí, es de Ranger, pasta de textura, ¿ya? Voy a echar un poquito de esta escarchita y además voy a usar un poco más, ustedes saben cómo me gusta la escarcha, así que voy a usar un poquito más. Pregunta, ¿qué tipo de pasta es? Es pasta para textura, ¿Ya? Es pasta que utilizamos para hacer mix media de textura. ¿Ok? Puede ser la de osito, puede ser cualquier marca. Prácticamente casi todo, ahorita que he estado viendo los tutoriales, han estado trabajando con estas pastas de textura. ¿Ya? Bien. A ver. Si lo ven por aquí. Estamos haciendo el fondo. ¿Ya? Vamos a secarlo un poquito. Hola, hola. Sí, pasta para modelar, ¿sí? De repente en otros países... Eh, bueno, en realidad usamos en diferentes países diferentes nombres, pero sí. Pasta para modelar o, moldi, o moldicol, la pasta mural. Pueden utilizar cualquier pasta, chicas. ¿Ya? No es gesso, no es gesso, no. Este es el gesso, el que generalmente le ponen como base al material. Yo no le he puesto gesso. ¿Ya? ¿Con no qué? Sé porcelanicón. Si ¿Se puede trabajar con porcelanicón? ¿Con ¿Se seguramente que sí, Los Angelitos. Seguramente me están preguntando, ¿no? Si me están preguntando por Los Angelitos, sí. Se puede trabajar con este, el, el porcelanicón. Yo no lo he usado, pero sí he escuchado. Ya, ahí está nuestra basecita. Ok. Ya, vamos a utilizar un poco de pintura, un poquito nomás. Esto es pintura acrílica, chicas, ¿ya? No se, este, no se eh, confunda o mejor dicho no se compliquen con los materiales. Lo que tengan a la mano, eso utilicen, ¿ya? Experimenten, trabajen con su material. Esto que ven aquí es pintura este, acrílica un poquito aguadita, ¿ya? Un poquito aguadita si puedes mostrar de nuevo la pasta? ¿Puedo mostrar de nuevo la pasta? Por supuesto que sí, ahí está. Lo que pasa es que no me puedo demorar mucho, chicas, porque si me demoro, no termino de hacer el trabajito, ¿ya? Pero en mi, en mi página yo puedo ayudarlas. A ver, vamos a echar un poquito de agüita acá. Miren, voy a echar un poquito de agüita, un poquito nomás. Y comenzar a echar... Hola, ¿qué cartulina para, Hola. Para Hola. ¿cómo están, chicas? Como les digo, la cartulina es ese papel tipo canvas que lo pueden encontrar en Tailoy. Si miran el video, cuando empiece, se van a dar cuenta del material, ¿ya, chicas? No me puedo demorar mucho con el material eh, volviéndoles a explicar porque si no no terminamos y yo lo que quiero es terminar con ustedes ya entonces eh, visítenme en la página también voy a poder enseñarles por ahí si desean ya miren yo le he hecho agua este trabajo este, este material está preparado para que pueda recibir agua que pueda recibir todo lo que quieran si le echan gesso encima más aún, ¿no? Y para que no quede tan cargado, miren, yo con el papel comienzo a hacer esto y me va a dar el color más suavecito. ¿Lo ven? Sí. Ya está. Voy a secar. Buenas tardes. Ahí está Karina ayudándome a responder. No puedo responder eh, lo mismo porque si no, no, no avanzamos. Y lo que quiero es terminar. No quiero correr como siempre corremos, ¿ya? Pero este papel va a ser fácil de que ustedes lo consigan. Si viven en Perú, yo no puedo darles el dato de otros países porque como comprenderán, no, no lo sé. Pero en Perú lo compré en Tailoy. Lo pueden comprar en Spongebob. Hay muchas tiendas de material para mix media, ¿ya? Este viene a ser mi base. A ver, se las voy a enseñar por ahí. Miren qué bonito. Pegó tranquilamente eh, la escarcha sin ningún problema. ¿Ya? Listo. Ya terminamos acá con esto, el material. Ahora sí nos vamos a poner a hacer las florcitas. ¿Ya? Vamos a dejar que se siga secando un poquito y vamos a buscar nuestras flores. Miren, yo he utilizado estos troqueles que están por aquí. A ver, voy a subir. Eh, ahí Karina Williamson me va a ayudar para responder algunas preguntas que de repente las dije más temprano y al empezar y, este, y no puedo volver a, a contestar. Cari les va a enseñar o les va a ayudar. Miren, les... si se puede hacer en ¿Se puede hacer en foamy las flores? Sí, claro que sí. ¿Las flores? ¿Qué estarán preguntando? A ver, les muestro. Aquí están los troqueles que yo voy a utilizar de flores. ya Ustedes pueden utilizar cualquier troquel. Sí pueden hacer eh, flores de foamy, claro que sí. Eh, yo, yo voy a usar cartulina. La vez anterior les enseñé a hacer flores con, con foam Ahora voy a usar catulina, entonces pueden usar cualquier troquel de flores que tengan, ¿ya? Tanto flores como hojitas, ¿ok? Ya vamos a usar solamente dos, así que no nos vamos a complicar mucho, ¿ya? Voy a utilizar uno grande y un mediano, uno grande y un mediano. No, así voy a utilizar. Estas los voy a guardar. Voy a sacar mi papel... Mi papel, mi hojabón. Vamos a sacar una hojabón para poder trabajar bonito. Y nos venimos con las pinturas, con las tintas. Estas son las tintas que voy a, con las que voy a trabajar. Ya, vamos a ver. Vamos a pintar con estos deditos. ¿A dónde se me fueron mis deditos? Acá está. ¿Ya? Es, eh, es eh, importante que cada dedito o cada tinta tenga su eh, dedito. Voy a poner acá como para que vean eh, qué marcas estoy utilizando o mejor dicho, qué colores. ¿Ya? Ahí está. Y voy a comenzar a pintar. Voy a pintar primero esta, eh, las flores en el medio. Este tiene un hueco, ¿ya? Pero los que no tienen, ustedes si tienen flores sin hueco, no hay problema. Igual yo le tengo que hacer hueco. ¿Ya? Descargo siempre un poquito, descargo, a ver, voy a bajar un poquito la cámara, descargo y pinto el medio, ¿ya? Descargo un poquito y pinto el medio. Pregunta, ¿cómo se usa el troquel? Nunca le... ¿Perdón? ¿Qué troquel? ¿El troquel? troquel? ¿Qué troquel? Ah, esto es con una máquina, chicas, ¿ya? Yo les enseño el troquel que he usado, pero es con una máquina, con la famosa Big Shot. Con la famosa Big Shot, esa maquinita, eh, ustedes ponen la cartulina, colocan el troquel, lo pasan por la maquinita, que es una maquinita de rodillo, y automáticamente saca la pieza, ¿ya? Miren, este es el pin peony, voy a pintar los bordecitos. Esta de aquí, solo dos bordes. Y la grande, tres bordecitos. Hola, desde Arequipa. Ahí está Karina contestando, excelente. Te saludan desde Arequipa. Hola, chicas, ¿cómo están? Pintando nuevamente flores, ya las extrañaba. Entonces, este es un juego, ¿ok? ¿Ok? Aquí van a pintar primero tres y en el otro van a pintar solamente dos. Y en el que sigue, que lo vamos a hacer celestito o French Ultramarine, ahí está, French Ultramarine, vamos a pintar igual, dos, dos hojitas, dos pétalos y en el siguiente tres. Una... Ya saben, compartan este video porque quien comparta y quien, eh, quien comparta la transmisión, voy a hacer un pequeño sorteito eh, y obviamente que entre a Scrapeando y Compartiendo con mis y a la academia para que nos muestre que compartieron, ¿ya? Ahí está Karina. Entonces ya saben, a una, a un, una flor tres pétalos y el, a la siguiente flor solamente dos, dos pétalos, ¿ya? Bien, ya está. La pintada es rapidito, no me puedo demorar en pintar muchas flores. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es bolearlas. ¿Cómo las vamos a bolear? Agarramos un pedazo de microporoso de goma eva y vamos a echarle agüita por atrás. Ya, agüita por atrás. Vamos a agarrar nuestros eh, boleadores. A ver, vamos a ver. Atentas todas hasta las chicas que ya han hecho clase conmigo porque esta es otra forma, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es juntarlas así, ¿ya? Juntarlas así, doblarlas, no pasa nada. La cartulina es opalina de 180. Opalina ciento, 180. Tu trabajo es hermoso. Gracias, chicas. Estoy doblando todos los pétalos y doblándolos. Te desde Ecuador. Hola, chicas, desde Ecuador. Tan hermoso Ecuador. Yo conocí Ecuador. Me fui al scrap party de Ecuador. Me encantó. A ver, a ver. Ahí está. Lo que vamos a hacer es doblarlas, ¿ya? Saludos, chicas, saludos. No tengan miedo, no va a pasar nada, no se va a romper. No se va a romper. Bueno, si se rompe es porque le echaron mucha agua de repente, ¿no? De repente le echaron mucha agüita. No le echen mucha agua, despacito nomás, con calma, mucha calma. Listo, abrimos. Les voy a enseñar dos florcitas nomás, así sencillitas. No necesitamos... Si se rompe, no hay problema, vuelven a hacer. <ríe> no hay problema, vuelven a hacer. Voy a volver a hacer ahora. Lo abro y vuelvo a apretarlas. Te saludan desde Piura. Hola, desde Piura. ¿Cómo están? Vamos a hacer unas flores lindas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, chicas. Voy poniendo la pistola, después me olvido, así como este, como mi amiga Beca, que se olvidó. Y ya después eh, se demoró un poco para pegar. Voy a aprender. Uh -huh. Vamos abriendo un poquito. Vamos abriendo y vamos con... El, eh, con este de acá, con el de 8 milímetros, vamos a darle así. Ya. A ver, miren qué bonitas se hacen. Y con el más chiquitito, con el delgadito, con el de 2 milímetros, vamos a agarrar las puntitas. Comenta que que vuelvas así. Y la party en Ecuador 2021. Ay sí, ojalá que sí, por supuesto que sí, me encantaría. Pregunta, mis buenas tardes, ¿qué realiza? Saludos desde Estoy haciendo flores. A mí que me encantan las flores. Ahí está, ya uno. Vamos con el otro. Saludan desde Chile. Hola, muchos saludos para las amigas de Chile. Está. Como les digo, si se les rompe, no hay problema. Si se les rompe, no hay problema. Vuelven a hacerla o la pegan. Bueno, aquí podemos hacer de todo. Ahora con el delgadito, hacemos que tenga un pequeño... Aquí a todo alrededor. Preguntan en qué material es? Están en Opalina, Cartulina Opalina. ¿Ya? Ahí está. Y te desde Bogotá. Bogotá. Ay, qué lindo. Desde Bogotá. Saludos, chicas. Felizmente que tengo aquí mi, mi hijita que me está ayudando. Si no, no puedo, no puedo trabajar a la vez. Eh, enseñarles. No, es un poco complicado. Bueno, cuando hay, té, hay tiempo, <ríe> sí. En la academia sí me tomo mi tiempo, las leo a las alumnas porque tengo tiempo, pero aquí pues nos hacen correr un poquito. <risa> Ahí está. Ustedes como que las peñiscan, no sé en sus países cómo se dice, pero como que las peñizcan, las apretan. No pasa nada, no se asusten, no se va a romper, no se va a malograr la flor, nada. Hola, Luciana. Mis compañeras tan hermosas que me están acompañando aquí también. Ahí está. Vamos a bajar un poquito de repente. Si quieren ver un poquito más, más cerca. Ahí baje la cámara. Ahí está. Pregunta, ¿las flores son de de 160? 180. Dice, bellas flores son de de Bolivia? Saludos, chicas, ¿cómo están? Dicen que siempre te ven desde Florida. Gracias, gracias. Son bienvenidas. Compartan, chicas, compartan por favor la transmisión. Compartan y visítennos en mi Academia de Scrap o en Scrapeando y Compartiendo con Mis Cari. Ahí hacemos tutoriales gratuitos, tenemos bastante actividad. Hay muchas alumnas acá que saben lo que hacemos. Estamos muy orgullosas por todo lo que hacemos mi equipo y yo, porque somos un equipo. Ahí está Karina Williamson ayudándome, una hermosa chilena. Y mi querida y adorada Vilmita mi compañera del, de, de la academia, quien también somos un equipo y trabajamos especialmente para las scraperas. Ya está, miren qué bonito quedó, ahí está, ya, miren qué linda. Entonces, esta de aquí va a venir acá, obviamente que tienen que intercalar y esta de aquí va a venir por acá, ya. Tengo, tengo unos, eh, a ver, unos pistilitos y esto es lo que vamos a hacer. Ya, voy a acomodar bonitos los pistilos. He usado, estoy usando unos rosados y unos celestitos. Hola, hola. Saludos, ¿cómo están, chicas? Saludos, saludos. Realmente las flores sí tienen su tiempo de trabajo. Si vieran la cantidad de flores que, que sé hacer cuando trabajamos, pero aquí no me da el tiempo mucho, así que voy a hacerles dos florcitas, ¿ya? Voy a agarrar un poquito de la silicona, ahí. Preguntan cuál es su página en Facebook. Mi página en Facebook, ahí la ven, eh, mi Academia Scrap, ¿ya? Y Scrapeando con Mis Cari es nuestro grupo, es un grupo privado. Pidan acceso y nosotras, con mucho cariño, las vamos a recibir. Bien, aquí hay otro poquito de. A ver, me gustan mucho estos pistilitos. Ya está. Bueno, ahí están, ahí están copiando. Vilmita está copiando y Karina también me está ayudando a copiar. La, la página, ¿ya? Un poquito de silicona. Con cuidado. Comentan que me consta que eres la experta de las flores. No, es no. no. No, no, no soy experta, no. <ríe> no soy experta, chicas. Gracias por los cumplidos. Bien, yo tengo un hueco en este troquel, pero si ustedes no tienen hueco en el troquel... Le hacen un huequito con su, eh, eh, su... Un huequito con su punzón, ¿ya? Miren, voy a hacer un detallito diferente que siempre hago... Mejor dicho, recién voy a hacer. Voy a ponerle una bolita. <ríe> ¡Qué linda! Como comprenderán, toda mi familia está acá. <ríe> no, mis alumnas, mis alumnas. Miren, en el medio voy a poner una una perlita. ¿Ya? Para que se vea diferente. Y aquí entre las flores, entre las hojas también. ¿Ya? ¿De qué se ríen? ¿Qué se están riendo? Que me saludando. Sí, es Paloma la que me está la que me está ayudando es Paloma. Pregunta si puede ser pintado con día 3. ¿Distrés? por supuesto que sí. Por supuesto que sí, miren qué bonita queda. Ahí está. Una preciosidad. Vamos con esta de aquí. Por supuesto que sí se puede pintar con Distress, con Archival, con Oxide, con, el, con lo que tengan ustedes a la mano. ¿Ya? Aquí no se olviden que cuando colocan la... La flor, eh, que esté, el, los colores que, esté, que estén intercalados, ¿ya? Ay, perdón, pero que me estoy. Ya, y aquí en el medio. Pregunta de dónde vienen. los pistilos así vienen. Sí, vienen así los pistilos. Ahí está. Miren, solamente abro los pistilitos y acomodo. ¿Lo ven? Miren qué bonitas quedan, chicas. Hagan sus florcitas. Acá tengo unas cuantas más. Miren, miren, miren, miren. Miren qué bonitas. Desde Colombia te dicen felicitaciones. Está muy bonita. Ay, gracias, chicas. Gracias. Vamos a. ¿Qué creen que vamos a hacer? Mis alumnas que están por ahí van a decirlo algo. Aquí. Me conocen, me conocen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escarchar, ya. Vamos a escarchar. ¿Qué es lo que? Esto es goma transparente, ya. Es goma transparente, goma escolar. Goma transparente, goma escolar, ya. Este te tipo te a, de goma. ¿De qué material de las ópticas? Ya. Este tipo de goma es la goma que voy a, con la que estoy trabajando. El brillo, ahí están, están diciendo el brillo. Yo lo he colocado en este, eh, en este postillito para que me ayude. ¿qué troqueles hacen? Aquí están los troqueles. Ahí los voy a dejar a la mano para que lo vean. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Yo he puesto este, esta goma transparente, esta de aquí, la he puesto en este aplicador. Así que ustedes, después de terminar de, de su labial, pueden eh, echar su goma transparente ahí. Brilli brilli, bling, bling! Así es, el brillo, brillo, bling, bling. ¡Qué bueno que les esté gustando! Como les digo, en mi plataforma pueden ver infinidad de modelos de flores que yo preparo pintadas. En el caso de las flores pintadas, me gusta mucho porque nosotras mismas podemos darle el color que necesitamos a nuestro, para nuestro proyecto, ¿no? A ver, miren. Entonces, eh, vale la pena aprender a pintarlas, ¿ya? Qué bueno que les guste, chicas. Qué bueno. Ahí están. Miren qué preciosuras. Y qué fáciles de hacer. Las hacemos también con, con fumirán. Dicen que el avión lo saqué a la fuerza para usarlo de aplicador. <risa> sí, es que es excelente. Bueno, también pueden usar, eh, ahorita les voy a enseñar, yo siempre lo enseño. Este aplicador de esta goma de liquid, ¿no? Ahí está. Ya están las flores. Este, este aplicador también pueden usar. Esta parte de aquí es la que les eh, sirve para echar la escarcha. ¿Ya? Bien, seguimos. Miren la preciosidad que quedó. Ahora sí vamos a comenzar a armar la tarjeta. Antes que se me vaya la hora, Dios mío. Se va la hora. Por Dios. Comenta que es una trome. Ese truco de las cachas no se sabía. Gracias, Linda. De nada, chicas. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar. Ah, esperen. Dije que iba a trabajar esto también. Si no llegamos a armar la tarjeta, por favor, se van todas a mi página a terminarla. ¿Ya? Dicen que tus flores, felicitaciones. Gracias. Y Gracias. Gracias. Uf, Gracias. Y esta es una de las varias que les enseño a las chicas. Varias. Si entran a la página web, a la plataforma, ahí van a encontrar varias. Oh, ¿Me gusta el tema? Cartulina. Cartulina, este... Opalina, ¿ya? Chicas, voy a embosar rapidito. Voy a hacer esta técnica del embossing que es tan bonita. ¿Ya? Ahí está. Dicen que va a el de las flores. Opalina 180. Ya está. Vamos a sacar rapidito. Se nos va la hora y necesitamos... A ver, a ver, voy a utilizar este de acá, ahí, y ahora sí les contesto mientras que se va haciendo el, miren qué bonito cómo quema los polvos, Opalina 180, gracias por ayudarme, mis alumnas, las chicas que nos siguen en la página, Sí, no se preocupen que cuando termine la, la, el tutorial, ustedes van a poder ver el tutorial completito de todas y cada una de las chicas con las, las que hemos trabajado hoy día. ¿Ya? Si yo me detengo a contestar eh, a cada una la misma pregunta, no terminaríamos, ¿cierto? Así que no se preocupen que lo van a poder ver. Ahí está. Este es un color plateadito, muy bonito. Muy, muy bonito. Eh, y, y, y muy fácil de. ¿Sí? Por favor, quiero hacer su alumna. Realmente no me voy a las redes. Molo colación más igual. Por favor, acércame con los alumnos. Claro que sí. Rebeca, escríbele a Vilmita o entra tranquilamente a mi Academia Scrap. Y ahí podemos conversar. Mucho gusto. Les enseño muchas formas más de hacer. Ahí está. Preguntan, ¿esa ramita dónde la consigo? Yo lo dije, lo dije al principio. Es esta chica de Silvi Art aquí en Perú. Miren qué bonita la ramita a la hora que se embosa. Listo. Ahora sí ya empezamos antes que tenga que salir volando. Increíble cómo pasa la hora, ¿no? Increíble. Bien, aquí está ya nuestra basecita. Ahora sí voy a comenzar a acomodar. Miren, voy a poner este marquito. Eh, yo tengo este angelito que a mí me encanta. Ahí está. Puedo usar cualquiera de estos angelitos. Yo la vez pasada les enseñé. Se utiliza esta masilla. ¿No? Esta cerámica en frío y sus moldes, ¿no? Acá están mis moldes con esto. Ustedes hacen es como una plastelina, lo colocan, se deja secar y luego la pintan, ¿no? Y así, estas son las bellezas que quedan, por favor. Me encantan mucho los ángeles. Por eso es que mis proyectos tienen mucho ángelito. A ver, voy a bajar un poco la cámara. Ya, tengo ángeles, no se imagina la cantidad de ángeles. Listo, ahora sí, las flores que he recortado. ¿Se acuerdan que les dije que había recortado unas cuantas flores? Voy a poner una por aquí. Primero, yo siempre presento el proyecto. Siempre, siempre trabajemos presentando el proyecto. Voy a poner uno por aquí. Aquí en el scrap se, se usa mucho la superposición de, eh, de material. Entonces, yo voy acomodando como para yo ver qué es lo que yo voy a querer. Ya, ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a buscar mi tijerita y voy a cortar porque quiero que este salga por la mitad. Ahí lo quiero. Exactamente. Un poquito más para que se vea. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muy bien. Voy a empezar con las flores. Voy a comenzar, voy a pegar con silicona nomás, ¿ya? Quiero hacerlo lo más rápido que se puede para que no me quede sin, sin poner todo lo que quiero poner. Ahí, ¿ya? Este de aquí, que es el angelito, voy a ponerle cartón, cartoncito. Utilicen siempre una tijera diferente para cada material, eso sí es importante, ¿ya? ¿Ya? Yo, por ejemplo, para el cartón utilizo esta tijera, ¿ya? O mejor dicho, una tijera en especial para cada uno de sus materiales. Muy importante. Ahí está. Seguimos cortando. Gracias, chicas. Corriendo un poquito... pero con mucho cariño para ustedes. Como les digo, se usa mucho la superposición del material, así que utilicen sus cartoncitos. ya A ver, a ver, no quiero que se note el material, el cartón. Ay, ay, ay, perdón. que se va un poquito más atrás? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. No me había dado cuenta. Estaba entretenida acá. Disculpen, disculpen. Voy, voy a abrir un poquito más. Ahí. Voy a poner de costadito. A esta no le, no le he puesto todavía. Hola, hola. Saludos, chicas. Al angelito también lo voy a levantar un poquito. Ahí está, está levantadito. Ya está preparado el angelito para levantarse. Y mientras más levantadito van a tener más espacio. ¿Cómo? Que eh, centres el trabajo. Ya lo levanté. A ver, revisa si. Sí. Sí, es que sale después, después de la, ahí está. A ver, confirmenme, por favor, si ya se ve bien. Ajá, ahí está. Ahora sí, estas de aquí, ¿se acuerdan que trabajamos? Vamos a cortar uno por acá. A ver, ¿me confirman si ahora sí se ve? Ya está centrado, gracias. Ay, mis alumnas tan lindas. Eh, Vilmita también está por ahí ayudando. Ah, ya, las flores. Antes que me olvide. Estas flores van a venir por acá. Ya está, gracias chicas. Sorry. Disculpen. Uno por acá y otro por acá. Yo por eh, bajar un poquito. <ríe> Yo por bajar un poquito para que lo vean. Eh, ahí está. Se dice Miss Cari, la Miss de las Flores, buenas tardes. <risa> Tan lindas. La Miss de las Flores, me dicen. Muy bien. Estamos poniendo las ramitas que preparamos, ¿se acuerdan? Hola, hola, ¿cómo están? Compártanme, por favor, la transmisión para que sí, Karine, todos puedan ver. Gracias, ¡Qué lindas! Gracias, chicas. Un privilegio para mí tenerlas por aquí. Bien, seguimos. ¿Se acuerdan de estas hojitas de aquí, las blanquitas? Al final vamos a poner las plumitas, ¿ya? Las blanquitas. No les he echado nada de pintura ni nada. Lo que yo quiero es solamente que queden en blanco. Le da mucha, mucha luz al trabajo. Entonces, solamente las hojitas las, eh, las acomodo así. Les doy un poquito de vida a las hojitas. ¿Ya? Así más. Si ustedes quieren, las pueden este, pintar también un poquito. Esta vez no he querido pintar. He querido que se vea todo muy blanco. ¿Ya? Entonces, también van a ir acomodadas por acá. Solo en la puntita. Y lo acomodan ahí. Ya, otra hojita por acá. Como les digo, solamente las es chancamos un poquito. Oh, Ay, qué bueno que les esté gustando. Gracias por estar aquí. Compartanme, por favor. Dice compartido. Muy bien, las que compartan, igual siempre me parece que el Mega también da estás si vendes, no? Desde los algunos premios. No, yo no, no hago nada de venta, chicas, todo, todo lo que hago son clases virtuales y les doy los datos de lugares donde pueden conseguir, pero no nada más, No, este no, ya está. Ahora sí, un poco más de florcitas, miren, no sé si ven aquí al angelito, está un poco solito, así que le quiero poner una florcita por acá. Voy a acomodarlo acá. Vamos a bajar, quiero bajar la cámara para que lo vean bien. Muy bien, otra hojita por aquí, otra florcita por acá. Y esto se va armando así como quien no quiere la cosa... Y se va haciendo Está cada vez. Comparte. Gracias, gracias. Dicen, hermoso para como un álbum de bebé. Claro que sí. justo el otro mes les cuento que en, el, en la academia vamos a tener full bebé. ¿el precio del molde de los angelitos, por favor? No, no vendo los angelitos. No los vendo. No los vendo, pero pueden encontrarlo en cualquiera de estos lugares en donde venden moldes para... Eh, para jabones, ¿no? Para cerámica. Compartido en el grupo de cerdo, Solo, Gracias, gracias, debe ser Gabi. Sime, ah, miren, aquí hay hojitas también, también las acomodamos para que se vayan armando bonitas las hojitas. Ahí. Ay, dime, dime la hora. Muy bello. Gracias. Dima, dígame la hora, por favor, para que no se me vea. No quiero. 4 y 53. Ay, Dios. Ay, Dios. La hora corre. A ver, miren, les voy a poner estas, estas eh, bolitas que, que encontré en el mercado central también. Cuando estaba buscando para hacer eh, un, un proyecto de Navidad con rosados. Y también voy a acomodar por acá. Uno por acá. A ver, que no se salga el palito me ayuda a acomodarlo, ¿ya? Otro por acá. Voy a cortar este palito. ¿Qué? ¿Cómo pasa la hora tan rápido? Está quedando muy lindo compartido. Gracias, chicas. Muchas gracias. Se les agradece muchísimo. Esta es una, un trabajo así muy shabby. Gracias por compartir. Gracias. Gracias, María Melgar. Gracias por acompañarme por aquí también. Voy a cortar. Vamos a cortar. Ahí está. Siempre dándole textura. Vamos terminando con las plumitas. ¿Ya? Estas plumas también las compré en el Mercado Central. Todo lo compraba en el Mercado Central. Ahora, ¿qué vamos Te a hacer? Es, está hermoso compartido. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Muy bien. Vamos a acomodar las plumitas. No se preocupen las que llegaron tarde. Las que llegaron tarde, no se preocupen porque pueden ver el video después. Preguntan si es como para una puta. Por supuesto, es como para una portada de un álbum, es para... Yo lo estoy haciendo como tarjeta, pero ustedes lo pueden... ¿Qué, qué no se puede hacer, no, chicas? El, la imaginación es... Nuestra imaginación es... Eh, eh, deja rienda suelta... Este tipo de trabajo. ¿Ya? Lo que se usa mucho es poner mucho material... Eh, que se pueda tocar, que se pueda ver. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias por compartir. Gracias por eh, disfrutar de aquí, de la página. De nada, ya saben, pueden verme en mi academia de scrap. Aquí está. La cartulina, no sé cómo terminé, pero terminé. ¿En qué parte del Mercado Central compraste las plumas? Ah, También en, en, en la galería del Mercado Central, ahí encontré mis plumas. De todos los colores, en tiras. sin bello trabajo, gracias por sus enseñanzas. Dios y la Virgen Santísima la bendiga. Ay, qué lindas sus bendiciones, chicas. Ahora que más que nunca uno necesita ese tipo de bendiciones, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí, ya solamente nos queda colocarla aquí. Obviamente, ustedes saben que pueden también colocarlo en, en una portada de un álbum, ¿no? Ahí está. Me encantó, muchas gracias me encantó. Muchas gracias por mostrarnos su arte. Ay, gracias a Mega Manualidades. Mega Manualidades me está hablando. Muchas gracias también. A ver, me faltó poner estas eh, bolitas de Tecnopor. Voy a ponerlo con sí, este gel. ¿los pistilos, no los, los pistilos los compro también en el... Los compro en el mercado central. Y ahora todo está cerrado. Ahora todo está cerrado. En Fénix también. Yo siempre estoy buscando diferentes lugares para, para mi material. Voy a usar este, este gel. ¿Ya? Y voy a echarle a todos los bordecitos por acá. Aquí este es un detallito más para seguir poniendo algo de textura. Aquí a los costaditos. ¿Eh? Y por aquí, por aquí. Y vamos con... Dice, hola, profesora, me inscribiré en tus cursos. Ay, son bienvenidas, chicas. Todas son bienvenidas. No sé si se dan cuenta, voy a bajar un poquito la cámara, del detalle que le da estas bolitas... Ahí, miren por favor, toda la textura que le da, me encanta. Ahí, este se hizo un bolón, este no necesitamos. Olinda dice, muy lindo, la felicita. Ay, gracias, voy a poner un poquito de bolitas por acá. Juli dice, hermoso. Lian dice, ¿qué le estás echando? Le estoy echando unas bolitas de tecnopor chiquititas, chiquitititas que me conseguí. ¿Ya? Ahí están, las tengo en este pomito. Ya es para darle más textura a nuestras tarjetitas, a ver. A ver. Ahí están. A ver. Ay, gracias, chicas. Con mucho cariño para ustedes. A ver, voy a bajar. Ahí quedan los detallitos. Ustedes pueden encontrarnos en Scrapeando y Compartiendo con Miss Cari. Tenemos una página oficial de Scrapeando con Miss Cari, que es la oficial. Y también tenemos una página de Compartir, de Scrapeando y Compartiendo con Miss Cari. ¿Ya? Las bolitas les cuento que me las regalaron. Ahí sí no les puedo dar el dato porque no lo sé. Me regalaron las bolitas. No recuerdo ahorita en dónde, pero me las regalaron y dije, tengo que trabajar algo con estas bolitas. Y aquí está el resultado. Ya son las 5, me acaba de dar la hora Gracias por sus saludos, las esperamos, espero que hayan disfrutado de esta tarjetita que la he hecho con mucho cariño, eh, y bueno, y las espero, las espero en mi academia scrap, en Scrapeando con mis cari y ahí van a poder ver también la lista de materiales eh, de esta tarjetita que hemos hecho, ¿ya? Un besito, espero que lo trabajen y lo hagan. Quien viene es la señora, nada más y nada menos que la señora Vidalina de Lápiz de Papel. Va a ser un álbum tipo pop-up. Y yo estoy segura que va a quedarle muy bonito porque ella trabaja muy lindo, la señora Vidalina. agradecerla también por haberme eh, invitado, a tanto a mí como a nos, las otras compañeras. En el Dorado venden las bolitas. Ah, sí, ¿ya ven? Sí. ¿Qué Gracias. Pegar? Eh, estoy usando un gel. Estoy usando un gel para pegar las bolitas, ¿ya? Un gel, cualquier gel que ustedes encuentren, pueden trabajar el, el, el pegado de las bolitas. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Bye, bye!